En la capoeira, para llegar a un grado de, de. como si fuera un cinturón negro, ¿no? En la capoeira, que sería, en el caso, la graduación de maestro, eso tarda más o menos unos 30 años para llegar a maestro. Cuando uno entre al principio, pues piensas que estás preparado para dar clase a los 5 o 6 años, pero luego, cuando va pasando el tiempo, cada vez entiendes más a tu maestro claro. y te das cuenta de que no estás tan preparado no está tan para preparado enseñar a otras a... personas, pues hasta que llevas esos 15. 20 años es cuando realmente tienen la cabeza con los conocimientos, la actitud correcta. Estudiar a capoeira. En capoeira hay... hay un dicho de que no es capoeira quien no sale de su gimnasio. Y es verdad, tienes que salir fuera, claro. ver otras personas, conocer a otros maestros, traspasar información. Y a profundizar. Para mi punto de vista, nunca. Y al mismo tiempo, siempre. Nunca, porque siempre está aprendiendo, es como un médico, siempre está al día y como maestro, ¿no? Pero como un monitor, un guía a principio, yo creo que, que tiene que tener, saber lo máximo, mínimo 10 años. Para mí, mínimo 10 años. Mínimo, estoy hablando de un mínimo, ¿eh? Y hoy en día el problema que tenemos es que en un curso de en fin de semana se saca el cinturón, o el monitor. O dos fines de semana, se saca colado, sin experiencia. ...nunca... ...la respuesta es nunca... ...mira, en, en japonés hay un dicho que se llama... ...Bampen Fugyo, ...que significa... 10.000 cambios y ninguna sorpresa... ...esto qué quiere decir... ...la vida te va a cambiar constantemente... tus alumnos van a cambiar, van a venir nuevos... ...una uno decía... ...que literatura era la cantidad de lecturas... ...que tenía un solo libro... ...en Budo o en arte marciales pasa igual... ...es decir... ...cada alumno te va a aportar una visión distinta... ...de un quijón de una forma básica... ...que tú creías que ya sabías... Y, ...y te va a volver la forma del revés... ...sigue siendo el mismo quijón... ...pero con otra visión... ...luego, preparar no va a estar nunca... ...lo que tienes que procurar es, es ser siempre un alumno... perenne ...en el momento que tú te creas que sabes... ...o que eres maestro estás muerto... ...sobre todo seriedad... ...sobre todo seriedad... ...hombre, eh, está bien la pregunta y te voy a decir por qué... ...porque hoy día para montar un dojo a un gimnasio... ...nadie te pide nada excepción de, de los trámites puramente municipales... ...de licencia de abertura y tal... ...pero debería haber un respaldo previo... ...de al menos un currículum previo... ...una titulación oficial... ...ya sabes que esto cambia cada vez que cambia la federación... ...pero que haya un Consejo Superior de Deportes detrás... ...es decir, lo que es una barbaridad... ...que tú tengas un crío con 4 o 5 años... ...lo pongas a hacer judo y no sabes quién le está dando clase... ...y te lo puede lesionar o te lo puede... ...es decir, al menos tendría que tener... ...una garantía documental docente y, por supuesto, un currículum eh, que se pueda aportar. Cuando ese profesional esté formado. Dentro de las artes marciales hay mucho intrusismo, y voy a llamar intrusismo a personas no formadas. Eh, lo preocupante es que estas personas no formadas formen a niños. A mí eso es lo que me preocupa. Si tú llevas 21 años haciendo eh, boxeo, y coges a un grupo de 10 adultos y le enseñas boxeo, mmm, me parece fenomenal. El problema es cuando una persona que no está formada, no está formada, no, no, se, ha, no se ha educado para educar, eh, coge un grupo de niños, porque lo principal en, en la formación de un niño no es eh, la evolución técnica ni, lo, ni ese tipo de aspectos, son los lo aprendizaje educativos. El, el mejor aval de cualquier profesor y de cualquier formador son sus alumnos y solo hay que irse eh, para responder a esta pregunta de quién te ha influenciado, a ver cómo se comportan mis alumnos en una reja, ganen o pierdan. Pres y viceversa, ¿vale? Ni un gran competidor tiene por qué ser un buen profesor, ni un competidor malo tiene que ser un mal profesor, sino muchas veces todo lo contrario. Eso es difícil porque... Verdaderamente es en todo. A ver, ¿cuánto es una carrera universitaria? Cinco años. Pues ahí está la... ¿Cuándo se puede ser maestro? Cuando se tiene 70 años. Eh, bueno, yo soy muy oficialista, es decir, yo entiendo que todo debe estar en una asociación española, con unos principios, con un Consejo Superior de Deportes que dirige. ¿Por qué? Porque te exigen años. Porque hoy en día... Cualquiera monta una asociación y se autodenomina noveno dan de lo que quiera. ¿no? Entonces hace falta ese tiempo. Entonces, claro, yo creo que, que, que el conseguir cinturones rápido y rápidamente ponerte a enseñar va en prejuicio del, del alumno y en prejuicio de ti mismo. ¿no? Sobre todo cuando además se enseña sin tener tampoco un tutelaje. ¿no? Es decir, yo entiendo, tú acabas tu carrera cuatro o cinco años y luego hoy en día tienes que hacer un máster, y en cierto modo sería así, y verdaderamente alguien que se pudiera denominar instructor debería tener como mínimo 10 años de práctica. 10 años de práctica, y dentro de esos 10, un mínimo de, de 5 de empezar a enseñar con supervisión. Entonces ya lo que enseñas, ya verdaderamente tiene un valor, que para enseñar cómo se da una patada lo hace cualquiera, pero para enseñar artes marciales no lo hace cualquiera. ...formalmente y de cara a las instituciones... ...se necesitan unos requisitos deportivos y académicos... ...un cinturón negro y luego superar los cursos... ...que cada federación, cada, cada disciplina ofrece... ...para la formación. Eh, para mí esto se complementa con las adecuadas prácticas... ...docentes, que estas se pueden hacer con un cinturón marrón... ...un cinturón negro, el alumno que le guste la enseñanza... ...puede eh, acudir con su entrenador... Eh, ...disfrutar de los niños, disfrutar con los mayores... ...ayudar en las competiciones e ir formándose poco a poco... ...es algo apasionante, pero sin duda requiere... ...y cada vez que llevamos más tiempo en la docencia... ...así lo consideramos, requiere de una grandísima preparación... ...para dar lo mejor a personas que esperan de nosotros... ...una educación y una formación. Eh, el que un entrenador tenga conocimientos no ya solo de su deporte, de la técnica, sino de cómo transmitir, eh, cómo trabajar con las distintas edades. Hay cosas que los niños en una edad no pueden hacer y otras que no saben hacer porque sus características mentales se lo impiden. Un niño de cinco años no sabe jugar en equipo. Él quiere colar el gol él y él quiere hacer un punto él. Y si juega a cualquier juego, primero aprende de manera individual, luego aprende de manera eh, colectiva o en grupo. Y eso solo se aprende eh, con la experiencia y con la formación. Estamos trabajando muy duro para crear los técnicos deportivos de kickboxing a nivel nacional y creo que va a ser una garantía para que en 10 años cambie de una manera importante la mentalidad, los conocimientos y la profesionalidad de nuestros técnicos que hasta ahora carecían de esas posibilidades. Que un técnico aprenda a documentarse, aprenda a preguntar lo que no sabe en vez de inventárselo, que aprenda a a asistir a un congreso una vez al año para mejorar su nivel, el hablar con sus compañeros, el, el saber que el deporte no es solo lo que yo hago en mi club, sino también llevarlo a, a un trabajo de colectivo, a una delegación de una provincia, a una federación, el contribuir a que todo crezca, a que todo sea mejor, esa mentalidad, ese aprendizaje y, por supuesto, la calidad de la enseñanza, creo que solo lo garantizan cursos bien estructurados, bien desarrollados por profesionales a los que le estamos dedicando mucho esfuerzo y que no me cabe duda de que van a tener su peso importante en el kickboxing de unos años en toda España. Hay mucho intrusismo y a mí, yo lo he vivido desde cerca. Sí que es verdad que hay gente que, que aún no siendo buenos competidores, sí que transmiten y al revés. Gente que, que no transmiten nada, pero oye, son unos competidores estupendos. Pero sí que es verdad de que tiene mucho ganado el que ha sido un competidor porque puede transmitir. Puede transmitir lo experimentado. También es importante que la persona que sea carismática sea líder, que no jefe, sino líder. Pero después está la enseñanza. No significa que porque tú seas un gran competidor o sea un gran artista marcial sea un gran Maestro. enseñante, porque en eso para mí transmitir es otra cosa. Nosotros nos podemos preparar, nos ponemos todos conocimientos del mundo, que jamás está de más, porque es necesario, pero luego hay que tener algo más para ser un enseñante, hay que saber transmitir, hay que saber ponerse la piel del alumno, hay que saber, sobre todo, tener pasión por lo que hace y por lo que enseña no solamente un competidor tiene pasión pero puede no tener cualidades de enseñante la enseñanza requiere de un camino paralelo a la práctica marcial no me vale estar entrenando todos los días y por eso creer que tú ya estás capacitado para eso yo considero incluso que los que se dedican a la enseñanza tienen que estudiar pedagogía, primer auxilio, eh, fisiología, anatomía, en China incluso a medicina china se exige, hay veces gente que tiene un nivel no tan alto, no son tan buenos pero son capaces de transmitir a un niño una ilusión, una técnica, un por qué está haciendo algo. Es diferente, tiene su carácter, tienes que saber lidiar con todas esas cosas. Con las situaciones que se plantean día a día, o clase a clase, con los niños, con los adultos, no puedes tratar igual a un adulto que a un niño. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, eso exige tiempo. El artista marcial está preparado para enseñar en el momento en que se forme. La ley del ejercicio profesional está ya en marcha, y cuando entre en vigor toda persona que no tenga titulación no puede impartir clases. Es que es muy lógico. Yo tengo un gimnasio y yo tengo una titulación reconocida por el Consejo Superior de Deportes y viene otro señor y pone un gimnasio al lado. Y ese señor no tiene ninguna titulación reconocida. Voy y le denuncio. Cuando una persona va a un gimnasio tiene que ver la titulación que tiene el profesor. O por lo menos informarse. ...desde esta persona que está impartiendo clases... ...puede tener un historial deportivo maravilloso también... ...pues haber sido campeón de Europa, campeón del mundo... ...pero a lo mejor no tiene la capacitación docente... ...para mi criterio, también la tiene que tener... ...porque a lo mejor puede tener unos conocimientos técnicos maravillosos... ...pero a lo mejor falla en, otro, en otros aspectos de la formación... ...que no puede fallar... ...el hecho de que se formen técnicos, ¿en qué redunda? ...en la formación de los deportistas... Si tú tienes técnicos cualificados, tu disciplina va a mejorar en todos los aspectos. Creo que hay que hacer también una labor también en los colegios, en los colegios que la contratación que se hace de, de, de las personas que van a dar clase a niños, que es la base, es la base, es prioritario. Yo creo que es que lo primero que tiene que hacer el colegio es decir, esta persona me tiene que presentar una titulación para que avale que esa persona está preparada para impartir clase a niños, porque es que si eh, empieza una persona a darle clase a niño y no tiene esa preparación suficiente, es que se va a cargar a los niños, porque no utiliza los métodos adecuados, no tiene esos conocimientos para que ese, ese niño salga adelante en el deporte. Entonces, para acceder a un curso de entrenador nivel 3, tiene que tener mínimo un primer DAM, y también tiene que tener un requisito académico, que es la educación de la ESO, ...con lo cual ya parte el alumno ya parte el alumno que va al curso... ...con unos conocimientos básicos... ...indispensables para poder adquirir esa formación... ...luego qué ocurre que en el curso... ...no solamente están las materias técnicas... ...están las materias eh, como seguridad deportiva... ...porque un niño precisamente puede tener... ...un accidente eh, deportivo en, eh, en el dojo... ...y si tú como, como profesor no sabes actuar en consecuencia pues puedes tener un problema, porque hoy día los niños acceden a los gimnasios eh, con unas condiciones físicas completamente diferentes unos de otros, e incluso hoy día también tenemos eh, que dar accesibilidad a los a alumnos con discapacidad, porque es, digamos, eh, la preparación que tiene, el, que tiene el profesor en función de la discapacidad del alumno cuando llega al gimnasio, qué tipo de metodología le tiene que dar, qué tipo de adaptaciones le tiene que hacer. Y la integración de ese alumno a la clase. Porque ya no solamente se trata de que ese alumno adquiera los conocimientos técnicos, es que ese alumno tiene que integrarse dentro de la clase con el resto del alumnado. Eso se llama lo, la inclusión dentro, de la, dentro del aula, dentro del doño en este caso. no, eh o, oh お、良くなくてはいけません。え、なぜなら en el plano técnico estoy totalmente de acuerdo. En el plano técnico yo creo que para poder ser instructor al menos hay que ser segundo dan y para una jefatura de sección al menos tercero. El maestro enseña a enseñar a otros. Entonces eso es como una cadena, un eslabón que no se va a romper. Siempre el que va adquiriendo más grado va adquiriendo más compromiso de enseñar. Incluso en una clase, aunque esté el sensei dirigiéndola, hay varios alumnos aventajados que, que, te, que te van ayudando y sale innato en ellos porque desde el principio fue así eh, no hay nadie en el Sorinji Gempo que no tenga cinturón negro que no haya enseñado ya algo sí. a otros compañeros